Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hacer que una chica se quede a tu lado puede ser fácil, pero que la consideres tuya puede ser una tarea difícil, ya que si no haces las cosas de la forma correcta, ella simplemente pasará de ti. Lo primero que debes tener en cuenta si le gustas a esa chica es si eres una persona tímida y reservada, ya que deberás de hacer un esfuerzo mayor para conseguir resultados. Lo segundo que debes tener en cuenta es que para que esa chica se quede contigo, debes tratar de enamorarla potenciando tu atractivo psicológico, ya que es un tipo de atracción que supera en mucho el atractivo físico. En sí, no necesitas un cuerpo o una cara perfectos. Lo que hará que esa chica sea tuya son una serie de rasgos que en psicología se denominan atractivo emocional. El atractivo psicológico es el atractivo más profundo y duradero que existe. El corazón de la psicología del atractivo es hacer que la otra persona asocie contigo una gran variedad de sensaciones agradables. Es por eso que debes ser cuidadoso a la hora de conquistar y dejar de cometer errores. Si quieres saber más al respecto, quédate, ya que a continuación, te diremos qué es lo que debes hacer para que esa chica sea tuya. Antes de empezar, te invitamos a que visites Estilocracia.com y adquieras, solo por 200 pesos mexicanos, el curso de introducción al mundo de los vinos. Es parte de tu educación, Estilócrata, no sirve de nada que pidas un buen vino si no sabes apreciarlo. O peor, que no sepas ni qué vino va en qué momento o cómo se distinguen. Invierte en ti. Te dejamos la liga. Ahora sí, comenzamos. 1. No estés encima todo el tiempo. No hay nada peor que un hombre que se comporta como cachorrito con una chica. Nos referimos a a andar detrás de ella todo el tiempo buscando su atención. Y es que, piénsalo bien. En realidad, no tienes ninguna necesidad de hacer eso. Tendrás su atención de la manera que debe ser, sin necesidad de asfixiarla. Cuando le das espacio a una chica, le das tiempo de extrañarte para que ella tome la iniciativa de buscarte. Ten confianza en ti mismo. Sé optimista y genuino. Te aseguramos que ella estará ahí para ti cuando la busques, sin necesidad de evasivas y pretextos. 2. Tú paga la cuenta. Lo sabemos. Existen reglas demasiado transparentes sobre quién debe pagar en una cita y quizá las pocas reglas que quedaban son cada vez más difusas. Pero en realidad no es una cuestión cultural, pues el conflicto aparece en cualquier lugar y con cualquier persona. El problema tampoco tiene que ver con nuestro bolsillo, pues en muchos de los casos se trata de pequeñas cantidades monetarias asumibles por cualquiera. Es un simple hecho de cortesía y caballerosidad. Si estás invitando a una chica a una cita por primera vez, se verá muy mal que la hagas pagar por la cena o la mitad de ella. Si quieres que sea tuya, Paga tú y demuestra interés real. No titubees ni un poco. Recuerda que como todo hombre, debes enseñar que eres un buen proveedor. 3. Haz contacto sutil. A ninguna chica le gusta un hombre que demuestra demasiada confianza desde el inicio. Pero tampoco buscan un hombre que sea demasiado tímido y no se acerque ni un poco. Si ya aceptó tu invitación, ella también quiere conocerte. Es por esta razón que debes hacer un balance entre ambos. Muestra interés tocando sutilmente su brazo o su cabello, buscando pretextos para hacerlo, pero siempre con respeto. Las chicas aman a los hombres respetuosos, que demuestran interés buscando el contacto físico ocasional. Ese es el secreto Estilócrata. Hazlo y te aseguramos que ella buscará una segunda cita. 4. Cocínale. A menos que surja espontáneamente, no lo hagas desde un inicio. Si no, pensará que eres tacaño o que estás derrapando por ella. Y ninguna de las dos cosas funcionará. Pero ya que la has invitado en varias ocasiones, algún día cocínale tú. Te aseguramos que ella quedará encantada contigo. No importa que no seas el mejor cocinero, trata de buscar un platillo que sabes que a ella le encantará y pon manos a la obra. Puede ser algo sencillo, como una pasta, filetes y ensalada. Además, acompaña con vino tinto. Nada en especial romántico. Solo hazlo casual. Te aseguramos que ella será tuya esa noche. Además de que si la comida te sale deliciosa, ella no se resistirá a ti. 5. Háblale sobre tus ambiciones. Debes saber que las mujeres aman a los hombres con potencial. Es por eso que demostrar tus ambiciones en una primera cita es buena idea para que ella quede liada contigo. Pero, ojo, no seas demasiado presuntuoso. Las chicas aman a los hombres ambiciosos pero de la misma manera, sí odian a los presumidos. Háblale de lo que haces y de tus planes a futuro. Pero no debes hacer esto desde el inicio de una conversación. Sácalo conforme avanza el tiempo y hazlo de una manera sutil. Ella quedará muy interesada y querrá saber más. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información.